Bueno, saludos, soy Israel Vanguera, en esta hora les voy a enseñar a, a activar Cortana en Windows 10 Simplemente damos clic aquí en el logo de buscar Luego damos clic aquí Luego nos vamos aquí a configuración Y aquí damos clic en idioma Luego ele elegimos español España. Y como pueden ver aquí ya se activó. Pueden cerrar. Y, y aquí ya está Cortana. Y ustedes pueden usar Cortana y darle orden y, y les va a obedecer conforme a ustedes la vayan adiestrando desde su correo de Hotmail. Tienen que agregar el correo Hotmail en el sistema para que se vayan guardando las características y se vayan adaptando a su forma de hablar. Yo no sé si todo por hoy, espero que lo disfruten y no olviden suscribirse.